Del cuerpo, del cuerpo humano ya tenemos diferentes huesos para detallar cada uno de ellos y sí, que les sirva de repaso a todos ustedes con respecto al hueso del cráneo hueso del cráneo superior hueso del inferior así que vamos a detallar cada uno de los huesos y las porciones que tiene cada uno acá tenemos los huesos del cráneo los huesos del cráneo recordar que el cráneo se divide en dos porciones una bóveda y la base del cráneo. Entonces vamos a detallar primero la bóveda craneal. La bóveda craneal está formada por diferentes huesos. Acá tenemos el hueso frontal, los huesos parietales el hueso occipital. Esos huesos van a articularse entre sí. Vamos acá a tener que la, una sutura que está a nivel del hueso frontal se llama sutura coronal. Se va a unir con una sutura que une ambos parietales que se llama sutura sagital. La sutura sagital une a ambos huesos parietales, la sutura coronal, el hueso frontal con los parietales. Forman acá un punto de unión denominado breakman. El breakman es un punto de unión entre esos huesos. Posteriormente, la sutura sagital se va a unir con la sutura landoide del hueso occipital. Forman acá otro punto de unión denominado lando. Entonces, los huesos que forman la bóveda craneal, acá tenemos frontal, parietales, occipital, y en algunas partes la escama de los huesos temporal. Eso es bóveda craneal. Tenemos acá la cara externa de la bóveda craneal y la cara interna. En la cara interna o cara endocraneal vamos a tener la siguiente de Forman también los mismos pues. núcleos. Pero acá tenemos principalmente, pues, frontal, parietales y parte del occipital. Aquí tenemos unos surcos que son producidos por la arteria meninga media. Son los surcos de la arteria meninga media que labran a nivel de la cara interna del hueso parietal y también parte del hueso frontal. Acá tenemos una cresta, la cresta frontal, que inicia a nivel de la posición horizontal del hueso frontal y lo encontramos acá a nivel de la bóveda cránea. También tenemos el surco del seno sagital superior que comienza a nivel del hueso frontal y termina a nivel del hueso occipital. Eso es con respecto a la bóveda craneal. Pasamos ahora a la base craneal. La base del cráneo, esto que tenemos acá, la base del cráneo está dividida en pisos craneales. Tenemos un piso craneal anterior, un piso craneal medio y un piso craneal posterior. En el piso craneal anterior tenemos lo siguiente: el hueso frontal, la porción horizontal del hueso frontal, esto que se ve acá, se llama eminencia frontal. También tenemos el hueso etmoides, eso que se ve ahí, el ápice crista galle del etmoides. Ahí se inserta la voz del cerebro. A ambos lados tenemos la lámina cribosa del etmoides, eso que se ve acá, lámina cribosa del, lámina cribosa del etmoides, por donde discurren o pasan los, los filetes del nervio infatorio, primer para el cráneo. Luego tenemos el cuerpo del efenoides que se encuentra posteriormente. Acá tenemos las apociclinoides anteriores y eso sería el menor del efenoides a ambos lados. Entonces hasta ahí llega el piso craneal anterior. ¿Qué encontramos en el piso craneal medio? En el piso craneal medio encontramos el conducto óptico, que se ve acá, que va a ser un límite entre el piso craneal anterior y el medio, conducto óptico, acá, que se va a ver también por la cara interna de la cavidad orbital. Por la cavidad orbital. Ese conducto óptico, por ahí pasa el nervio óptico y la arteria El nervio óptico va desde el globo ocular hacia el cerebro. Y la arteria oftálmica que es rama de la carotida interna, va desde la arteria, desde la arteria carotida interna, que nace la, la arteria oftálmica se dirige hacia el globo ocular. Luego tenemos acá la silla turca o fosipoficiaria, eso que se ve ahí, silla turca o fosipoficiaria, ahí descansa la glándula hipófisis. A ambos lados de la silla turca tenemos, y anteriormente, esos orificios. Ese orificio que se ve ahí, vamos a pasar la pinza por acá. Corresponde a la endidura fenoidal o fisura evitaria superior. Eso es. Endidura fenoidal o fisura evitaria superior. Ese endidura fenoidal comunica la cavidad orbitaria con la cavidad craneal. Por ahí pasan los pares craneales que se dirigen hacia el globo ocular. Tenemos el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. El cuarto par craneal, que es el nervio patético o trupeal. El ramo tármico del trigémino, que es el quinto, B1. Y el nervio adduce o motor ocular externo también discurre por acá las venas discurren por acá tenemos también otro agujero en el piso craneal medio el piso craneal medio es esta porción que se ve acá entre el la lámina del efenoide y la porción petrosa del temporal desde la porción petrosa del temporal hasta la lámina del efenoide todo es el piso craneal medio en el piso craneal medio podemos evidenciar el agujero redondo, ese que se ve ahí debajo de la fisura vital superior agujero redondo, por ahí pasa el nervio maxilar, luego tenemos el agujero oval, ese que se ve ahí posteriormente, agujero oval, mira la forma que tiene, por ahí discurre el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria, luego tenemos el agujero redondo menor o espinoso que se encuentra posterior y lateralmente al agujero oval, por donde discurre el nervio el ramo meningio del nervio mandibular y la arteria meningia media posteriormente a ese agujero y un poco más medial, medialmente, nos vamos medialmente tenemos ahí el agujero rasgado anterior. En el cadáver por ahí no discurre nada pero algunas autores mencionan que por ahí discurre el nervio vidiano pero para fines de exámenes no discurre ninguna estructura importante. Luego tenemos la fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior Encontramos es, las inferiores son fosas cerebelosas y las superiores son fosas cerebrales. Las fosas cerebrales arriba y las fosas cerebelosas abajo. Ahí se aloja el cerebelo y acá el cerebro. Esto que se ve aquí, la prensa de Herófilo, es una confluencia que se da acá confluencia de los senos, donde termina el seno recto, el seno sagital se superior y sale el seno transverso. Confluencia de los senos, prensa de Herófilo. Esa es la protuberancia circuital interna. También tenemos acá el agujero magno que corresponde a la fosa cranial posterior. Ese agujero es el más grande de todo, agujero occipital, Por ahí discurre la médula oblongada, sale del cráneo. Esta pasa por ahí la médula oblongada. También las arterias vertebrales, el ramo espinal de nervios accesorio y las meninges. Esas son las estructuras que discurren por acá. Agujero magro. También tenemos otro agujero, ese que se ve acá lateralmente, el agujero magno, es el conducto del hipogloso. Por ahí pasa el nervio hipogloso, también llamado agujero condilo anterior. En la parte externa lo podemos ver también, acá. Conducto del hipogloso o agujero del hipogloso. Entonces, en la cara externa de la base del cráneo tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un pequeño agujero, ese que se ve aquí, entre la apófisis estiloide la apófisis debería de ir acá creo que aquello okay. aquí tenemos la apófisis estiloide eso que se ve ahí y aquí la apófisis mastoide. el agujero comprendido entre la apófisis y la mastoide se llama agujero estilo mastoide. por ese agujero estilo mastoide pasa el nervio facial es decir que el nervio facial sale del cráneo pero el facial entra por ese conducto que se ve también a nivel de la fosa cránea media en el piso cráneo posterior eso es el conducto auditivo interno por ahí pasa el nervio facial, el nervio vestibulo coclear y la arteria laberíntica. Son las estructuras que se por este conducto de tipo interno. También acá tenemos el fenómeno craneal, el vago que es el décimo y el accesorio que es el onceano. Eso es en cuanto a la base del cráneo. También tenemos esto que se ve acá, que son los cóndilos del oxigital. Esos cóndilos del occipital van a articularse con la primera vértebra cervical, con el atlas, para formar la articulación al occipital. Acá tenemos la apófisis mastoide. En la apófisis mastoide se inserta un músculo importantísimo del cuello, que es el músculo externo cleidomastoide. Aquí la ranura digástrica, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico, que es un músculo de la región suprayoide. Y por último, tenemos acá la protuberancia occipital externa que corresponde a la occipital y ahí eso podemos tener que es un punto cráneo También tenemos la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Esas líneas nucales sirven para punto de inserción de los músculos de la nuca a ese nivel. Aquí se inserta el músculo trapecio, que es el músculo más superficial de la región posterior del cuello. Acá tenemos el hueso temporal, este es el escama del hueso temporal, tiene tres porciones, una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa, ese es el hueso temporal. Entonces, el esfenoide tiene una ala mayor, miren acá, ala mayor del esfenoides que se ve en la cara externa del, del, del cráneo, ala mayor del esfenoides, que ayuda a delimitar la fosa infratemporal, también ayuda a delimitar la pared lateral de la cavidad orbital, también la encontramos en la cavidad endocraniana tres puntos para encontrar a la mayor del en la cara interna del cráneo en la cara externa del cráneo y en la cavidad orbitaria, en la pared lateral esta es la cavidad orbitaria en eh, la cavidad orbitaria también tenemos acá que tiene diferentes paredes esta tiene un techo, un piso una pared lateral, una pared medial Tienen que saberse cuáles son los elementos o los huesos que ayudan a formar la cavidad orbitaria el vértice es posterior que está formado principalmente por la hendidura fenoidal de los huesos eh, del cráneo, que son huesos neumáticos, importante conocer que son huesos neumáticos, aquí tenemos un seno. Miren eso, que se ve ahí, es un seno. nasal o propia la nariz, este que se ve aquí es el unguis o lagrimal, maxilar superior, este que se ve acá, este es el agujero infrobitario que está en el maxilar superior, este es el hueso sigomático o malar que se articula con el hueso frontal, con el hueso maxilar y con el temporal. Con el temporal se articula específicamente con la apófisis cigomática del temporal para formar esa estructura que se ve ahí que es el arco cigomático. Este arco psicomático sirve para inserción de la fase temporal superficial y el músculo macetero, que es uno de los músculos masticadores. Acá tenemos el macilar, y el macilar superior formando la cavidad oral, formando el techo de la cavidad oral, techo, la cavidad oral específicamente esta estructura se llama paladar duro, junto con el palatino que se ve acá. Esto que se ve aquí son las apófisis pterigoides que corresponden al hueso esfenoides, este, apófisis terigoides de esta es la fosa pterigoide. Ahí se sentan los músculos peregoidio mediales y la parte lateral, peregoidio lateral. Eso es en cuanto a los huesos del grano. Vamos a pasar ahora...